Soy Rita, he tenido un cerdo como mascota durante tres años y os voy a contar toda mi experiencia. ¿Cómo es realmente tener un cerdo en casa? Si ponéis en Google cerditos bebés os salen unas monadas, a todo el mundo le encanta enseñar sus cerditos cuando son pequeños, cuando son adorables, pero no os cuentan realmente la realidad de tener un cerdo en casa que tiene pros y contras que hay que tener muy en cuenta, así que hoy os voy a contar lo que nadie os cuenta sobre los cerdos de mascota. Si estás viendo este vídeo, probablemente estés pensando en adoptar una mascota cerdo y quieras saber un poquito más de información sobre ella. Bueno, yo viví tres años con un cerdo y te puedo contar toda mi experiencia. Si me seguís en el canal conocéis ya a mi cerdita Maya, eh, ella es un cerdo mini minipig que cuando yo la adopté con dos mesitos y me creció bastante, acabó pesando unos 40 kilos ya de adulta, así que ahí tenéis el primer hecho. No os fiéis mucho de lo que os dicen la gente que os vende los cerdos, muchos os publicitan que se quedan del tamaño de un gatito, de un perrito, eso no es verdad. También tengo que decir que aunque han mejorado mucho la raza, hace cuatro años había cerdos un poquito más grandes, ahora cada vez los van haciendo más pequeñitos y es verdad que ahora hacen unas razas de cerdos en Estados Unidos y en países un poquito más especializados que realmente son muy pequeños. Pero a mí me vendieron a malla como si fuese a pesar 20 kilos, esto me dijeron que 20 kilos sería el tope y llegó a pesar 40-45 tranquilamente. Vale, lo primero de todo quiero deciros que aunque nos lo venden como una mascota que se parece mucho al perro y al gato, sí y no. Por ejemplo, las cosas que son diferentes, un cerdo, eh, creéis o no, es mucho menos manipulable que un perro. Aunque sean pequeñitos, que sean bajitos, que te lleguen por debajo de la rodilla, siguen siendo animales pesados y nada flexibles. Cosas como meterlos en el coche o comprarles un transportín. O sea, no caben en ningún sitio, es una cosa muy rara. Luego, a la hora de comprar arneses, collares, tienen el cuyo muy ancho. Ningún arnés les vale, ningún collar les vale, es una cosa muy rara. Luego, otra cosa que tienen, un poco como los perros, es que son un poco destructores. Los perros suelen destruir las camas las esas cosas, pues los cerros saben también. No sé cuántas camas le compré yo a mi cerda, le, le llegué a comprar hasta una cama de boxer, que era una cama con la cremallera reforzada y todo para que no pudiese morderlo y ella la deshilachó entera y me la destrozó entera. Entonces al final la acabé poniendo en una moqueta encima del parque porque es que lo destruía todo, eso era un gran problema con mi cerda. Luego, es verdad que son animales muy inteligentes, entonces se aburren también con mucha facilidad. Ellos están acostumbrados a estar en el campo, a estar pastando y no a estar en casa. Entonces, yo, yo no vivía en un apartamento, yo vivía en una casa, tenía dos jardines, vaya, tenía espacio y aún así se aburría. Entonces, nos lo vende mucho como una mascota que puede estar en el apartamento, como un gato, como un perro, pero en esas cosas se parece más al perro. No es como un gatico que lo puedes tener en casa, que se duerma en la cama, que está tranquila, que no necesita estar fuera. Los cerdos necesitan pastar, necesitan hierba, necesitan correr, necesitan espacio. Y eso es una realidad. Si vas a adoptar un cerdo, asegúrate de tener el espacio para él, porque y estar preparado, porque si crece un poquito más de, que no sé, que sea un poquito más grande que esto, enseguida ya se queda corto el espacio. Entonces eso es un elemento muy importante a tener en cuenta el espacio. Otra cosa a tener muy en cuenta es el cero. Yo no sabía que los perros tenían un celo tan fuerte. Yo tenía una hembra y a partir de los 4 o 5 meses empezó a salir el celo. Entonces podéis ver que está en celo si te, tiene la bulbica hinchada, es, se nota muy fácil y se vuelven histéricos. La mía empezaba a dar vueltas en cuadrados y en el jardín, estaba así con la cola levantada. Estaba loca, la paseaba kilómetros y kilómetros, estaba como buscando un macho siempre. Y yo lo aguanté cuatro 4 o 5 meses, y, pero es que la pobre lo pasaba mal, porque yo notaba que ya estaba estresada y entonces decidí operarla. Y operarla también fue una aventura, porque nadie me no operaba un cerdo. Porque claro, para operar un cerdo tienes que ir a un veterinario como de granja y no había ningún veterinario de perros y gatos que quisiera hacerlo. Y al final tuve que irme aquí a un pueblo que tenía al lado y un veterinario la vio, me dijo, bueno es pequeña, te la voy a operar y la operé. Que me costó también su dinero, mucho más que un perro que un gato. Y ya se calmó, y ya se relajó, se curó muy bien la herida, ya no tenía celo y fue un alivio tanto para ella como para mí. Así que os recomiendo, si adoptáis a vuestra cerdica, y es una, es una hembra, nada más cumplir los cuatro meses después del primer cero y ir a operarla. Por favor, hacedlo, me agradeceréis. Aunque los cerdos son mascotas muy cariñosas, son muy María era muy fiel, venía yo la llamaba, venía, era muy cariñosa, le encantaba que le rascase, dormía conmigo. Pero son animales muy territoriales, quieras o no, hasta los perros son territoriales y ella es un animal de granja y está acostumbrada a estar con otros animales, es su instinto. Entonces lo que hacía Maya es que era muy respetuosa con mi familia directa, pues con mis padres, con mis hermanos con los que yo vivía, pero en cuanto entraba alguien en casa se ponía... Es como que los animales tienen una escala ¿no? de una jerarquía, entonces, eh, pues por ejemplo, pues estaba toda mi familia y ella estaba la última en la jerarquía, porque nos obedecía a todos. En cambio, cuando llegaba alguien a casa, ella lo que intentaba es poner, era ponerse por encima de ellos en la jerarquía, básicamente, y entonces los retaba y, se ponía, y les empujaba con la nariz y los perseguía y se echaba a morder a veces. Y la gente se asusta mucho, cuando tienes un cerdo de 40 kilos que se te echa a morder, da un poco de miedo. Entonces, Realmente no mordía porque tenía como cuatro dientes, no puede morder pero asusta y si te mete un golpe con el morro ya te deja un moratón, entonces eso era algo que siempre tenía que tener cuidado, si venía alguien a casa la encerraba en su cuarto o la metía en el jardín y siempre tenía que estar atento, no es como un perrico, porque es que además el problema es que es un cerdo y a la gente le encanta y entonces todo el mundo quiere verla, todo el mundo quiere tocarla, yo la iba a pasear y todos los niños venían siempre y la querían acariciar. Entonces yo la agarraba del arnés, la pegaba bien contra mí y les decía que les acariciase el culo. Porque a veces venían con comida los niños y Maya se volvía loca y así se echaba a morder porque se asustaba y no sabía bien qué estaba pasando. Entonces no es un perro tampoco, hay que tener sus precauciones. Otra cosa a tener muy en cuenta es que los cerdos son muy ruidosos. Yo no sabía eso, no sabía ni que los cerdos hacían ruido para comunicarse especialmente, sabía que hacían el típico... ¿No? Pero es que Maya hacía muchos más ruidos que eso. O sea, tenía una diversidad. <risa> <risa> hacía mil cosas. Y la verdad es que... También son ruidosos, o sea, lo, lo tenía en el jardín y a veces le daba por estar cantando, por estar gritando pues porque se aburría, porque le apetecía estar dentro, porque igual hacía frío, que ella dormía todas las noches en casa, nunca pasaba frío, pero era como muy exquisita y el ruido es algo a tener en cuenta, o sea, tener un perro en un piso, si hace un poco de ruido, y si cuando te vas se aburre y se pone a quejarse un poco, pues para los vecinos puede ser molesto, eso también es a tener en cuenta. Bueno, sé que os estoy hablando un poco de las cosas negativas del cerdo pero porque es la que nadie os cuenta, todo lo demás ya os lo cuentan, pero también tiene muchas, muchas características muy positivas. Maya me asombró mucho lo lista que era. era... Yo no sabía que los terros de granja podían ser tan listos, pero es que aprendió trucos mucho más rápido que cualquier perro que conozco. Maya cualquier cosa que le enseñaba lo aprendía enseguida, se adaptó súper rápidamente a la casa y ya ya sabía dónde estaba el cuarto, dónde estaba el baño. O se aprendió, por ejemplo, a hacer pis en un arenero, que yo pensaba que era algo que no pasaba. De hecho, fue un poco un experimento, yo no sabía que podían hacer pis en un arenero, pero encontré por ahí una página de una chica que lo hacía y dije, bueno, voy a probar. Y, y funcionó, y se adaptó súper bien, y entonces ella sabía ponerse su correa, sabía pasear, sabía subir al coche. Realmente se adaptó muy, muy bien. También era una, una mascota muy muy juguetona, a mí me hizo mucha gracia, no había visto un cerdo jugar como la mayoría de la gente y jugaba muchísimo, le encantaba venir, embestirme, jugaba un poquito como un torito, moviendo el culo y, y le lanzaba cosas que iba por ellas le encantaba hacer sprints por la hierba, de repente le daba por correr y corría, se corría 100 metros en no sé cuántos segundos y jugaba muchísimo, era muy divertida, le encantaba que le rascasen, a que le tocabas un poquito las tetitas, fuese con un rastrillo, con un y con las uñas, con cualquier cosa, le daba tanto gusto que se tiraba ahí al suelo para que le rascases, era muy, muy, muy, muy divertida. Luego otra cosa que piensa todo el mundo es que los cerdos huelen, y que huelen mal. Y yo, mira, me harté de explicarlo porque todo el mundo que me veía en la calle con ella siempre preguntaba lo mismo, y, no huele mal, ¿cómo la tienes en casa? Los perros no vuelen a nada, como he explicado en muchos de los vídeos, es que no es que no vuelan nada, es que son muy limpios. Maya, aparte de eso, no olía absolutamente nada, eh, hacía sus cacas en, en, en el arenero ella tenía siempre las patitas limpias, yo le limpiaba siempre el morro porque esperaba que se ensuciaba un poco pues comiendo, siempre cogía un tráfico, le limpiaba el morro para que estuviese guapa, que estuviese limpia, pero es que son mascotas muy muy limpias, que hay perros que babean mucho más y son mucho más sucios que cualquier cerdo pero creo que lo mejor de tener un cerdo de mascota es lo original que es. De hecho yo adopté a Maya porque no quería un perro ni un gato, no sé, sea, quería un, un reto quería un animal un poco especial y, y descubrí los mini pigs y, y adopté a Maya y la verdad es que es un animal, es un animal muy especial porque creamos que, creamos que los animales de granja no pueden tener una conexión tan fuerte como tenemos con un perro, con un gato, pero es que yo Maya la miraba y yo, yo la crié, era como mi hija, y yo conocía sus sonidos, sabía cuando tenía frío, cuando tenía hambre, sabía cuando estaba aburrida, sabía cuando quería cariño, yo la conocía y, y construía una relación muy muy especial con ella y para mí eso me hizo entender que realmente se puede construir una relación con cualquier animal. Ahora entiendo la gente que tiene leones o que tiene tiburones o que tiene lo que sea, es que se puede querer a todos los animales. Pero claro, también es una mascota muy especial. Yo lo sé, pero también la gente lo sabe. Y eso a la hora de pasear, por ejemplo, no ayuda. Si queréis pasar desapercibidos por la calle, no os compres un cerdo. Cuando yo paseaba a maya intentaba pasarla siempre en sitios donde no hubiese mucha gente porque la gente, en cuanto me veía que estaba paseando un cerdo, se quedaban tan alucinados que es que venían todos a preguntarme. O sea, muy, no os puedo tan ni las veces que he visto gente pasar en coche, a hacer así que, fue ¿eh? y aparcar el coche y bajarse a ver a Maya La gente hacía eso constantemente, todos los niños venían, todos los niños querían tocarla, querían, todo el mundo quería preguntarme, ¿por qué si es un cerdo? Y, y había de todo, había gente muy respetuosa que venía, que solo quería sacarle una foto, que quería decirle hola, que, que, que querían verla, que yo lo he muy bien. Pero también había gente muy borde, muy mal educada, que igual se acercaba y me decía ¿qué es eso? ¿Por qué tienes un puto? Eso si tiene que súper mal, ya te lo comerás para Navidad. Y, y borderías así, que es como... no sé, pues había que aguantar un poco de todo. Pero es que es normal, si vais paseando con un cerdo por la calle se va a parar la gente porque yo también me habría parado antes de tener a Maya si hubiese visto un cerdo yo también habría ido a verlo o a acariciarlo, ¿no? Entonces, si no queréis tanta atención, si queréis pasar desapercibido, compraros un perro porque el cerdo os va a producir el efecto contrario. Bueno, pues esa es un poco mi experiencia, también hay que tener en cuenta que todos los cerdos son diferentes, no son todos iguales, pero es verdad que estoy segura que mi experiencia os puede ayudar a haceros una idea de lo que sería vivir con un cerdo, porque todos tienen putos en común, aunque tengan un poco caracteres distintos. Eh, los cerdos yo los adoro, son unas mascotas súper especiales, a mí me encantó tener a Maya, de hecho fue desde que la adopté. Mi vida cambió muchísimo, de hecho me llevó a la creación de este canal, hasta en Youtube, me llevó a muchas cosas y yo les tengo mucho cariño a esos animales. Si queréis ver más vídeos míos podéis suscribiros al canal, ya no subo vídeos sobre cerdos Voy a subir igual un par más informándonos de mi experiencia y así, pero en general ya voy a empezar a subir vídeos sobre animales que van a ser súper chulos, súper interesantes. Si queréis echarles un vistazo, seguidme en mi Instagram, Rita y su cerdita, que ahí pongo las fotos todavía más día a día. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.